Bueno, vamos a ver lo que es el, un proceso editorial. ¿sí? Recién vimos cómo un autor envía un artículo, no es muy diferente. En lo que es el proceso editorial, eh, eh, básicamente clicamos acá en asignar. ¿sí? Nos asignamos a nosotros como los encargados, el editor encargado del envío. ¿sí? Hay una opción para mensaje, acá no voy a adentrar, vean ustedes, yo voy a poner aceptar. ¿Sí? Y ahí cuando uno eh, acepta el artículo, que si ya lo leíste y ves que está para, para la revista, lo, lo manda a revisión, es, es bastante claro el botón. Está acá la discus las discusiones de pre-revisión. Este bloque de discusiones es bastante interesante, le va a llegar una notificación acá arriba a la izquierda al, al, al autor. ¿Eh? Lo envío a revisión. ¿Qué es lo que envío a revisión? Sí, porque acuérdense que se pueden enviar varios componentes. Y ahí está el proceso de revisión. Básicamente lo mismo. Las nuevas rondas se manejan desde acá. No hay que elegir. O sea, cuando uno eh, solicita revisiones. Pone acá. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que mandas a revisar? a nivel de un revisor antes. ¿no? Antes tenés que ir un revisor. Seleccionar un revisor y lo voy a hacer rápido esto y solicitar la revisión al, al, al, al, al revisor con el mail de siempre y así sigue el proceso editorial, es básicamente lo mismo, eh, las nuevas rondas son acá, uno elige, si voy, quizás voy un poco rápido como para hacerlo, porque obvio yo paso de arriba lo que es más o menos igual que los JS2, ¿sí? eh, creo una nueva ronda de revisión tengo que elegir qué escribo ahí. Eh, va si el que envió el autor corregido, si es el mismo que envió el autor. Depende, ¿no? Puede haber infinito revisores. Eso es igual que los JS. ¿sí? Después uno manda el, el, lo que es el, la ronda final, el artículo final, eh, por acá. Aceptar envío, la, la última decisión: aceptas el envío. Envíase el correo o no, eh, bueno, yo no voy a hacerlo porque no va el caso. Y dice siguiente selección para archivo de corrección de originales, ¿no? Eh, y bueno, eh, uno registra la, edición, la, la, la decisión. Y también tiene que enviar en un momento qué artículo vas a enviar, ¿no? Si hiciste todos los procesos de, de, de revisión, te va a mandar. Eh, eh, qué versión querés mandar, y lo mismo que en la edición, con la corrección, que es la, la zona editorial, acá se tendría que llamar corrección, pero bueno, son discusiones de corrección, los borradores, lo envías a la producción, que es la maquetación, y hace lo mismo. Y la final, la galerada, es el PDF, o el HTML, o las versiones que haya. Así que, es bastante simple, yo recomiendo que vayan acá a la página de la OCA, y vayan acá los vimeo eh, los, lo, lo, lo, los videos de Andrés Boto, vean cuál corresponde a cuál eh, son bastante más explicativos que los míos más ordenados así que vean los de ahí y bueno eso es la diferencia más fíjense que es más amigable el tema de los botones está el tema de, al fondo de, de las discusiones si yo ni tenido una discusión Puedo que lo vea el autor o el revisor, si yo elegí revisar desde acá arriba. Esta en, bueno, en esta revista justo no había usuarios con, como revisores, ¿no? Pero eh, ahí puedo añadir a discusión a los revisores que yo quiera. Los revisores pueden discutir con otros revisores. En fin. Eh, siempre que lo, lo, lo lea el autor, ¿no? Se puede hacer una, una onda de, de, de, de revisión abierta, algo así... No pública, para mí le falta que sea, creo que no es público, ah, o hay un plugin que puede ser que sea público, eh, yo creo que, que hay alguno, no me he puesto a, re, a verlo bien en fondo, pero básicamente es eso, el proceso editorial, ¿sí? Eh, historial de publicaciones, biblioteca de envío, bueno, por ahí está el, el historial, digamos, de todas las ediciones de la de, de edición, y bueno, a eso generalmente es bastante igual el proceso editorial. Eh, está la novedad de, de cuando uno acepta el envío o lo manda a revisar, qué tipo de componente mandás, qué es lo que mandás a revisar, es más fácil el tema de las rondas. Eh, no me voy a poner a explicar duramente lo que son las rondas, ¿no? Pero eso, para eso vayan donde le dije, que te lo explica perfecto. ¿sí? Y Igual, si tienen más o menos ducho el tema del OJS2 se ponen a, a revisar un poco, acá y listo, ya lo tienen, el tema no hay problema eh, y bueno, nada, eso por el proceso editorial básicamente el proceso editorial es lo mismo lo, los mails, quizá ven eh, menos cuestiones de mails no antes siempre te aparecía mail, mail, mail, bueno yo no entré como revisor pero el revisor, eh, el usuario y el revisor es igual, básicamente. Hay un formulario, yo lo añado el formulario en un momento, acá no se lo mostré. Pero bueno, en, la, en, en, la, en, la, en los PDF que, le, que le, le dije que se vayan a fijar acá, eh, y en el video, está lo del formulario y lo crean en, como ajustes, en ajustes como gestores, si tienen que ser gestores, y ahí está para crear el formulario, que es básicamente lo mismo, es igual. Sí, se añade igual, el, lo, lo contesta igual el, el, el revisor, así que eso todo es todo igual. ¿eh? Eh, después, en, eh, como gestores en las secciones, pongan eh, que automáticamente se envíe el, el formulario, porque se van a olvidar siempre, es, y más si es un software nuevo, porque cuando solicitan la revisión, en esta, en, en la pestaña de revisión, como editores, eh, bueno ahí eh, está el tema ese no pero igualmente eh, eh, vean bien los videos porque siempre confusión en el tema de cuando el, el autor tiene que, que, que descargar el, el formulario de revisión y corregir lo que le ha mandado el revisor yo no profundizo acá porque va a ser un lío básicamente o tiene que ser un video de media hora poco más largo y no, no, no es la intención de esto, esto para ver las diferencias generales que hay. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, hay mails que son completamente automáticos a veces también. Por ejemplo, que no te aparece el quiere enviar o no el mail. Entonces, eh, tampoco entro en mucho detalle por eso, para que no se empiecen a mandar mail por todos lados. Eh, así que bueno, eso. Nada más.